Cada vez que entro a Youtube me encuentro con el puto video de me perdonas? Dejen de copiar esta wea por la concha de su madre.